Cati, hace un momento hablábamos de hiperbarrio en tu vida. Eh, no sé si se podría decir lo mismo de Global Voices. Sí, es un caso eh, homólogo porque, a ver, llegó a Global Voices justamente a través de lo de lo que generó Hiperbarrio, es decir, de, de ese manejo de herramientas de blogs que no la conocía y por invitación de Eduardo Ávila. Entonces, empezar como a, a tener un registro en internet de lo que pasa en, en Colombia me hizo conocer un poco más del país. O más que conocer, me ha llevado a reflexionarlo de una forma diferente porque me he encontrado con blogs que antes no conocía, por ejemplo o oh, ya me doy más a la tarea de estar analizando cuáles son los temas más nombrados y entonces eh, se vuelve como una bomba de información en la que uno termina ay ok, esto debería ser un post, esto debería ser otro post finalmente termina uno de cinco posts que se imagina y que quiere hacer, logrando sacar uno por ejemplo a veces pasa, pasa eso y bueno, el, no solo el hecho de reflexionar de una forma diferente en mi país, sino de encontrarme con, con lo que escriben otros autores y darme la tarea de mirar el perfil de los otros autores, de los traductores, de animarme un poco a traducir cosas pequeñas, eh, me ha llevado a sentirme parte de, de esa comunidad y a sentirme orgullosa y contenta de estar colaborando desde un rinconcito para algo tan grande como yo, algo así del rinconcito paisa. El rinconcito paisa. Eh, también de vez en cuando me colaboras como traductora. ¿Te gusta eh, hacer eh, traducciones para Global Voices en español? Sí, me gusta. De hecho, es bastante curioso porque es un riesgo. O sea, mi inglés yo lo aprendí por internet a través de unos cursos que tiene el gobierno en línea. Entonces, eh, de pronto la parte escrita y de lectura se me facilita más que la parte de, de, de escuchar y hablarlo. Sin ser bilingüe puede ser mi, mi lectura perfecta, pero el hecho de traducir cuatro o cinco renglones eh, y pensar que tres palabras juntas son diferentes a lo que es una de esas palabras solas, y encontrarme con esos modismos que uno no, no, no, no siempre se sabe ha sido chévere porque entonces aprendo palabras nuevas me disfruto la historia que estén contando me doy por investigar eh, si hay alguna sigla por ejemplo y así ok y piensas eh, seguir con global Voices buen tiempo todavía sí eh, pues global del trabajo voluntario y de colaborar de acuerdo a tu tiempo, ¿cierto? Entonces la idea es sí, continuar en la media de lo posible, en la media del tiempo, en el que pueda estar conectada apoyando con, con escribir sobre este, sobre este lugar, sobre Colombia, sobre Medellín y, y aportar pues, como a que esa base del equipo latinoamericano esté enriquecida un poco por lo que pasa aquí en Colombia. ¿Has tenido algún tipo de eh, intercambio, eh, alimentación, comentarios de otros bloggers eh, o tuiteros este, de Colombia por tu trabajo en Global? Sí, de hecho cuando a ver, cuando por ejemplo estaba en Hiperbarrio, entonces ah mira, mucho gusto, Katy Restrepo Hiperbarrio, entonces como ah yo te he escuchado, pero ahora es como incluso más porque Global Voices tiene un en público acá, en mi opinión, o sea, eh, el nombre es, es conocido como en el ámbito de internet, entonces, ah mira, necesito tal cosa porque es que para Global Voices queremos hacer esto, entonces inmediatamente hay una respuesta positiva, pues hay como un nombre y eso es chévere, hay eh, ese, ese feedback de ellos de, ay ok, mira, este blog te puede servir, yo escribí sobre esto, entonces quiero obtener algo en Global Voice, cosas de así Ok, gracias Katy uh -huh.